Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro así si no me conoces, me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en la quinta misión de Halo 3 ODST. Para nosotros es uh, New Mombasa Police Department Headquarters, o básicamente el departamento de policía de Nueva Mombasa. Pero lo vamos a hacer desde Boulevard Kisingo. Acuérdate que nosotros hicimos en orden inverso lo que es Punto Alfa Oni y Boulevard Kisingo. Entonces, desde el punto de control de Boulevard Kisingo, nosotros vamos a dirigirnos hacia el departamento de policía. Nada más que esto es un poco más complicado de lo que debería de hacerse En este punto recuerda que tú debes de tener tu mongus Como te enseñó a obtenerlo Si tienes tu Mongus, simplemente ven por él y toma esta ruta Como yo lamentablemente no tengo mi Mongus Porque lo estoy haciendo desde un punto de control distinto Voy a tener que dirigirme hacia otro lado Como puedes ver el compás me indica que vaya hacia allá Pero hacia allá es el punto alfa-oni Y ese pues como ya lo hicimos simplemente es dirigirnos ahora a... Este... El departamento de policía Y no hay pierde, honestamente Si tú tienes tu Tu mongoose esto no debería de causarte ningún problema Simplemente tendrías que venir aquí rápido Yo aquí como voy a, a pie Me va a costar un poco de trabajo Espero no des despertar sospechas de ese Hunter Parece que todo va bien Y ahora simplemente vamos a seguir Como puedes ver, solo es venir por aquí Sin ningún problema Este, tengo el tiempo para activado Eso es porque vengo desde la misión anterior y parece que no va a haber enemigos en esta zona, eso es bueno. Aquí si ves que hay enemigos, brutes o cosas así, vente por este lado. A veces igual hay un, un ghost aquí. Igual parece que tuvimos suerte y no lo activamos, entonces... Todo excelente. Y esto básicamente es la calle de Mombasa de... De... ¿Cómo se llama esta visión? De Punto Alphoni. Pero en lugar de ir a Punto Alphony vamos a ir al, al departamento de policía. Quiero dejar muy en claro todo eso, porque Halo 3ODCT es un mundo abierto, entonces... Así es como funciona. O sea, tú puedes agarrar las misiones en el orden que quieras. Bueno, vamos a darle. El tiempo par de jefatura de policía es de 10 minutos, vamos a hacerlo en la legendaria y sin ningún problema. Bueno, primero que nada, recarga a tu sniper, nada más tiene una bala. Después vamos a venir por aquí y vamos a tener mucha confianza. Vamos a ignorar a todos los enemigos del principio, ¿ok? Vamos a venir por aquí, brincamos, después brincamos Gracias, para acá. Saca el sniper y puedes hacer un, un con gusto, launch o simplemente agarrar a sniperazos al brute para que se muera. Si un grunt saca a su modo granada, igual, mátalo. También vamos a matar al de la torreta. Y si te bajan vida, no te preocupes, simplemente brinca y agarra este paquete de vida que está aquí. Después lanza una granada ahí, mata a ese sujeto, mata a ese sujeto. Y si viene otro, también mátalo. Después vamos a disparar aquí para alertar a los enemigos. Y vamos a esperar aquí unos 5 segundos. 3, 4, 5. Esto es para que los brutes que vienen aquí se muevan. Después brincamos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es brincar y matar a ese vato con la carabina. Y esquivar a los de las carabinas. Tira el sniper, no lo vamos a necesitar. Paquete de vida. Vamos a venir por aquí. Y también te van a dar un punto de control. Agarra esta granada. Es importante. Espera, ponte al tiro porque, a ver, sniper allá. Sniper allá. Sniper allá. Sniper allá. Sniper, allá. El sniper acá también. Y aparte de esos snipers Va a haber este sujeto de la torreta También lo vamos a matar Solo es cuestión de saber dónde están los francotiradores Ahora aquí presta atención Granada Sniper Brinco Granada Y continúo Si este sujeto sobrevive lo puedes agarrar a pistolazos Después Pistola de plasma Granada Pistola pistola de plasma Distracción a ese sujeto La pistola de plasma es para Dispararle al Brut con torreta Y noquearlo por un momento Y agarramos, como puedes ver Paquete de vida, pistola sin ningún problema Después, pistola ese de sujeto Pistola ese sujeto, pistola ese sujeto también Agarramos las armas, rifle de AS Y entremos esto El rifle de AS con la mayor cantidad de balas que puedas Y ahora aquí simplemente vas a empezar a caminar Y usar el rifle de AS Matando a los enemigos Ten cuidado, no te vayas a caer y ahorita cuánto que el Pedro se cae Aquí es más fácil traer el rifle de AS Que el sniper de los humanos Por alguna razón es más fácil matar enemigos con el sniper oh, Se nos fue este sujeto con el rifle de AS, perdón Vamos a seguir Simplemente snipeando A los enemigos que veamos Cuando caigamos aquí vamos a empezar a usar ya la, las armas que traemos Buscamos a Dodge Aquí importante, buscamos a Dodge Y le decimos, hola Dodge, ¿cómo estás? Dame tu láser Spartan Este sujeto que está en la torreta Lo corremos de ahí Y pon atención, viene Phantom Le vamos a disparar cuatro veces Uno, dos, dos, tres, cuatro Le vamos a disparar en sus turbinas Listo, ya que se muere Soltamos y usamos el láser Spartan Para matar a este sujeto ese Phantom sale al azar, ¿ok? Vamos a traer ahora este, estas armas. Deja un cañón aquí. Lo vamos a usar ahorita. Después de matar al primer Phantom, ese sale al azar. Va a venir otro por ahí. Entonces vamos a estar campeando en esta zona. Preparándonos para ese otro Phantom. Mientras tanto, vamos a matar a Banshees. Wow, lo fallé. Viene el Phantom. Atento. Uno, dos disparos. Ok, aquí la regué Porque lo hice demasiado lento ¿Quieres que ese Phantom no tire enemigos? Y de hecho yo estaba parado en esta caja Y hay que pararnos en la ca caja de aquí Bueno, estas cositas que están acá Voy a esperar a que venga el Phantom Creo que puedo matar a ese Banshee antes de que llegue Sí, viene Uno, dos Le bajamos vida y después Un tercer disparo, brinco Agarro esto de aquí Y después 4, 2, 3, 4. Si necesitas más de cuatro, hazlo Y ahora aquí Puede que tengamos un poco de mala suerte Y los enemigos se empiecen a bajar Si te quedas sin balas del Del láser esparta, no te preocupes Ven por acá Le voy a dar un arma a Vok Una mejor arma, se la voy a dar a Vok Que es una rocket Tú no me preocupes. ahorita vamos a conseguir más rockets De hecho, aquí están Agarramos Rockets y vamos a seguir. Aquí hay que ponernos a, a ver por dónde va a llegar el siguiente Phantom. Wow, eso estuvo cerca. Lo que estoy haciendo es reunir todas las este, torretas para saber dónde van a venir. Mientras mis aliados están dedicándose a matar a los Grunts y a los Brutes. Pueden, por favor, matar al Grunt. Muchas gracias. Ya vemos que viene ese Phantom. Entonces me preparo. Y aquí simplemente hay que esperar. Este, este Phantom, igual, es al azar. Aquí, igual, le vamos a, vamos a esperar a que se detenga y le vamos a disparar. Porque si. Por ahora es inmortal, se puede decir. Entonces esperamos, esperamos. Ya se detuvo. Y lo destruimos. Y ahora sí volvemos a matar Banshees. Hay que volver a ponernos a vigilar por donde vienen los los enemigos. Preparando aquí todas las armas. Si sí, me voy a quedar sin Spartan, vamos a ir por el tercer láser Spartan. Este está acá atrás. Quería haber escuchado un Phantom. Wow, no quise disparar eso. Vamos a seguir. Se muere. Aquí simplemente hay que matar a todos los Banshees a puro láser Spartan Ok Ya viene este por el lado izquierdo Vamos a prepararnos Ya vamos a disparar unas 5 veces Con eso es más que suficiente Va a venir otro más Vamos a preparar Espera un poco. Ya se frenó. Le vamos a disparar igual unas 5 veces. Y va a explotar. Y ahora aquí vamos a seguir matando Banshees. Vamos a guardar una de las torretas con munición. A ver esta que tiene. Esta que tiene 7 la voy a guardar. Todavía no la voy a gastar. Y ya nada más voy a dejar que mis aliados hagan su trabajo. Esta tiene 3, así que no pasa nada. Dos... Aquí yo me voy a esperar a que mis aliados se encarguen de los banshees. Yo me voy a preparar acá. Porque vamos a matar a la, al último phantom que viene por aquí. Y se muere. Aquí siempre viendo de que el phantom pueda venir, eh. Wow, eso estuvo cerca de matarme a mí. Muy, muy cerca. Preparándonos por cualquier cosa de que venga el Phantom. Quieres guardar balas del, de la roca. No te gastes todas en los banshees. Ahí viene. Entonces me preparo aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo al Phantom. Y ya que explota. Si queda algún algún Brut vivo, lo vas a matar con las Rockets que te dije que guardaras. Y ahora que se mueren todos, ahora sí venimos. No nos importan mucho los Banshees, simplemente hay que esperar. Y cuando viene el último Phantom, ya acabamos. Y esto fue Jefatura de Policía en tiempo par. También no me cuesta mucho trabajo. Si recuerdas cómo va esta misión, está muy muy chido, pero yo lo voy a brincar. Y bueno, ahí está, en tiempo par. Espero que te haya gustado, ya sabes, yo soy Pedro Agues y nos veremos después.